We'll wow. Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes. Con gusto y cariño, les saluda Otoniel Zapata Murillo a través del canal OZ Producciones. Gracias por estar con nosotros, por siempre ver nuestros videos, por suscribirse, por darle la alerta de la campanita para futuras novedades en nuestro canal. Muchas gracias a nuestro aliado www.lasuperiorestereo.com, Emisora en internet. Baje nuestra aplicación desde la Play Store a su teléfono Android y disfrute de 24 horas de excelente programación. En esta oportunidad, en el canal OZ Producciones, traemos a Diana Guerrero, cantante de música popular nacida en el departamento del Cauca, al suroccidente de nuestra bella Colombia. Saludamos a Diana Guerrero y le damos la bienvenida al canal OZ Producciones. Muchísimas gracias Otoniel, te cuento que estoy contenta, muy agradecida con Dios contigo por esta oportunidad Para llegar a más corazones por medio de mis canciones eh, Me presento, soy Diana Guerrero, cantautora colombiana Quiero compartir con todos ustedes mi trabajo musical, espero se lo disfruten muchísimo Diana, ¿de qué parte del país es? ¿Y cómo se inicia en la música? ¿Sus primeros pinitos? Bueno, soy del sur del Cauca, norte de Nariño, exactamente de la cordillera del Cauca la música me gusta desde niña, desde que me acuerdo que estaba en el colegio y veía la oportunidad de cantar, estaba yo ahí. Pero oficialmente, como proyecto de vida, hace entre 5 y 6 años. Vive en Bogotá desde hace cuánto y cuánto tiempo alcanzó a vivir allí en el en el departamento del Cauca, una región tan hermosa, pero pues lamentablemente tan golpeada por la violencia. Nos produce mucha tristeza esto. Eh, bueno, pues en el Cauca ha sido como, como por raticos. Mm, viví cuando era niña, luego me vine hacia Bogotá luego volví otro tiempo y luego volví y me vine y así, entonces como que he vivido dos años salgo buscando oportunidades como tú dices, ha sido un poco complejo eh, salir adelante pues en, en, en, en un municipio y, y pues por eso he tenido que estar como, como buscando otros horizontes y por eso no he podido estar tanto tiempo en mi tierra pero tengo los mejores recuerdos de el sur del cauca norte de nariz me contaba que desde niña le gusta el canto bueno hay algún familiar suyo que le guste de su grupo familiar eh, eh, sus padres cantaban sus hermanos algún tío mira que por parte de papá eh, cantan unos primos muy lejanos eh, pero por parte de mamá no yo creo que yo fui como artista por accidente en mi familia de hecho ellos eh, no están o sea no ninguno como que tiene la, la habilidad para el arte creo que es por mi familia paterna esto de llevar su voz al disco a la grabación es bastante complicado en qué momento toma usted la decisión toman la decisión por ustedes concertada ese primer impulso ¿quién se lo da para grabar sus primeras canciones bueno te cuento que como, como te decía la música me gusta desde niña llegué a, a, a bogotá atrás de dar a conocer mis canciones y y pues fue un poco difícil en ese tiempo, traté de dejar la música, emprender otros negocios y llega una persona muy especial, aprovecho para saludarlo, se llama Francisco Forero, eh, quiso dar su voto de confianza en esta historia y me dio como un impulsito para eh, lanzar mi primer álbum musical y entonces, bueno, igual no solo él, se me escapan más personas porque son varios ángeles que Dios ha puesto en mi camino para que me vayan guiando y me vayan llevando a, a sacar adelante el proyecto musical. ¿Cómo la historia? Bueno, fue una persona que quiso invertir en, en esta historia musical, pero pasaron serie de cosas, no sé si ustedes se acuerdan en una época que se cayó una avioneta en una cafetería en una esquina eh, aquí en Bogotá, esa cafetería era de Don Francisco quien me estaba ayudando, por esa razón no pudo seguir eh, aportando su granito de arena para que esta historia musical siga creciendo, entonces me tocó terminar como de pagar, él me ayudó con la mitad la otra mitad me tocó a mí, eh, lo conocí cantando eh, por una amiga cantante también y bueno, le agradezco muchísimo y siempre le deseo lo mejor, le echo en mi corazón si hay alguien por ahí que lo está escuchando o si él lo está escuchando, de verdad don Francisco que Dios lo bendiga ¿Qué, ¿Qué canción o canciones grabó con la participación de él, con, con su apoyo y los autores de las mismas El primer álbum musical salió con siete canciones eh, Canciones de mi autoría, canciones de autoría de amigos Y uno que otro cover también que quise traer en mi versión a Colombia ¿Cuáles son esas canciones, Diana? Bueno, salió Ahora No, que fue la primera canción que escribí La escribí en el colegio eh, Salió Huellas, eh, Mi Primer Amor, que es un cover de una banda mexicana también En honor a mi mamá Salió Se Te Acabó La Tonta, eh, Quiero Encontrar Un Amor, hay varias canciones, ahí, siete canciones súper sabrosas, Canción A Mi Madre, Sin Evidencias, todas las pueden encontrar en todas las plataformas musicales como Diana Guerrero Cantante, en su plataforma musical favorita, en Facebook, en, en Spotify, en Claro Music, en TikTok, en cualquier plataforma como Diana Guerrero Cantante. Excelente, eso está muy bien Todas las plataformas de internet hay que usarlas Hay que tener mucho juicio con eso Diana, presente precisamente Una de las canciones de este álbum La, la más representativa del primer álbum musical para mí es que hay, es difícil escoger como cuál cuál es mi favorita porque son varias, pero bueno, por ser la, mi, mi primer hijo musical vamos a Ahora No, la primera canción que escribí. Diana, ¿solamente usted interpreta música popular o se va a otro género latinoamericanos eh, no, mira que a mí me gusta la música, me gusta explorar diferentes géneros musicales, amo cantar salsa, baladas, eh, mi show en vivo es, es, es variadito, entonces no, yo creo que la música es para disfrutarla y, y no me parece, en mi caso, eh, quedarme con un solo género, no, no sé, me gusta explorar. Claro que sí. y dentro Entonces, de, la... de hecho, en, en próximos proyectos te cuento, Toniel, que venimos con fusiones de trap, ranchero, eh, de bachata. Entonces ahí los invito para que estén pendientes en mis plataformas musicales y redes sociales como Diana Guerrero, cantante. Y bueno, dentro de la música popular, mmm, sostiene más bien los tonos bajos, los tonos altos, le gusta más recio, más ranchero, más corrido, más romántico dentro de la música popular. Eso depende como el estado de ánimo, hay días que quiero cantar un poco romántica, hay días que estoy un poco más agresiva, entonces como que depende cómo me hayan tratado, pero pero yo creo que se me dificultan un poco más los tonos demasiado bajitos, por ejemplo hay canciones de Arely Senao que es una artista que admiro muchísimo, ella tiene un registro bastante bajo como en tono de hombre, entonces hay canciones que tengo que, que estudiarlas un poco más a comparación de otras más altas. Bueno, hablando de estudios, Diana, ¿qué estudios tiene usted aparte de la parte vocal que de pronto ha sido empírico, o de pronto ha pasado por alguna academia? Musicalmente soy empírica, eh, lo he hecho con el corazón, han habido personas que me van guiando en el camino y me dicen como no, hazlo de esta manera, hasta el ejercicio para que cuides tu voz, mm, pero más, más que todo ha sido empírico, en el tiempo que, que decidí dejar la música estudié, soy estilista integral, asesora de imagen con todo lo que tiene que ver eh, de mejorar el, perfor el performance de las personas también Ah bueno, eso está muy bien, de todos modos, usted se mira en el espejo y usted misma se asesora, ¿cierto Diana? Sí, sí, esto me ha servido muchísimo, el dinero que me he ahorrado y el tiempo y de los apuros que he salido por saber arreglarme, eh, yo misma han sido bastantes, de verdad que es un arte que, que también amo con todo el corazón y no me arrepiento de haberla aprendido y no me arrepiento de haber dejado mi música para aprenderlo porque me ha servido bastante. Dice usted que dejó la música, ¿la dejó algún tiempo, en algún lapso, precisamente por estos temas u otros? Cinco años, pues es que la familia siempre quiere lo mejor para uno, entonces como que siempre que alguien dice vamos a vivir del arte, sea actor, cantante, eh, es normal que, que los familiares nos preocupemos por su estabilidad eh, económica. Entonces fue un poco difícil. Yo tenía 18 años, entonces fueron muchos consejos. Mi mamá también, ella tiene una enfermedad que se llama lupus y no controla sus nervios. En esa época eh, me gocé mucho la veterana de Alveiro Rincón, la veterana y la mujer de moda. Cuando esa canción estaba muy pegada, eh, yo le abría a él muchos conciertos y entre esos nos íbamos, digamos, el fin de semana, por ejemplo, la Huita, Chinavita, eh, y a veces no había señal. Entonces cuando yo iba a llamar a mi mamá, ella ya estaba estaba hospitalizada, me contestaba a mi abuela, preocupada que mi mamá, porque como no podía controlar sus emociones, los nervios se alteraban tanto y estaba sufriendo eh, pues por, por, por tanta preocupación de que de pronto yo no le contestaba y esto hizo que yo dejara la música, ella entró en coma una época y dije, pues bueno, si mi mamá se salva yo dejo de cantar para que ella esté tranquila y así fue, por eso resulté emprendiendo otro negocio y tratando de dejar la música, pero de verdad que es lo que más amo y, y no fui capaz, entonces como que hablé con Dios, hablé con mi mamá, con todos y, y dije no, definitivamente... Uno tiene que hacer lo que le haga feliz y si Dios nos da una habilidad, un don, creo que es para defendernos con, con Él en esta tierra, en nuestro paso por acá. Entonces, por eso decidí retomar, eh, tocar puertas en los medios de comunicación, grabar mis canciones y contarles a ustedes mis sentimientos hechos canciones. Un saludo muy especial para su señora madre, que ha sido bastante fuerte en esta vida y bueno, logró seguir adelante y apoyándote. Sí, mi mamita Arismendi Rodríguez, a mí me va a tocar compartir esa entrevista con todas las personas para que escuchen los créditos, mi mamita Arismendi Rodríguez es mi motor, eh, hay una canción que, que, que se hizo para ella, se llama Mi Primer Amor, para que también la busquen en redes sociales como Mi Primer Amor Diana Guerrero. Canción que ya pueden encontrar en la internet, aquí en el canal YouTube. Estamos en la entrevista a Diana Guerrero, cantante de música popular, nacida en el departamento del Cauca. Estamos en el canal OZ Producciones, no olvide suscribirse y darle la alerta de la campanita. Ya regresamos con más en la entrevista a Diana Guerrero.